Hey, what's up, amigo? This is Joe Perez once again back home in Florida. As you can see, just a minute, the grass is overgrown. We've been away a week and a half. Let's go take a look. The grass behind me looks really good. It's just overgrown. Hey, what's up, amigo? Joe Perez una vez más de vuelta a Casa Florida. Detrás de nosotros estamos viendo la grama sobrecrecida. Nos fuimos el lunes, yo corté la grama el domingo, llegamos ayer eh, miércoles por la madrugada, hoy es jueves, semana y media después la grama está como unas 6 pulgadas, hay que cortarla. Tenemos mucho trabajo que hacer, hay que cortar la grama, hay que hacer el, el, el cerquillo, hay que hacer el trimming. Como siempre digo, vamos al mambo. <risa> que les voy a dar, la mayoría de las personas cortan la grama eh, de esta manera parte eh, vamos a decir lateral pero vamos a aprovechar por ejemplo que yo vivo cerca de la esquina ahí está la esquina cuando los carros vienen desde la esquina hacia acá van a ver mi casa en ángulo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar en 45 el tractor o las máquinas cortadoras crean un patrón ¿sabes? muy bien desde la esquina hacia la entrada, viendo la 45. a lot of grass on the floor and I have a battery operated blower so what I'm gonna do is halfway through I'm gonna go ahead and blow off that so I can recharge my battery while I cut the rest and by the way when I do my edges I like to do it starting with them to be clean is a lot easier and I get a better cut so that's why I like to blow off the edges before I do the trimming. Yes, it's double the work but it's, it comes out, in my opinion, a lot cleaner, a lot better. So don't worry. It's going to bounce back. We just thought I would work on it. Okay. Seems I see some brown patches. It could be uh, some sort of disease. So what I'm going to do is. I'm going to do some uh, experiment. I'm going to go ahead and cover a few of them with good soil. I'm going to scrape that bad grass. And, uh, and see if that does the trick. Otherwise, we're going to have to scrape it. And buy some new saws. And go ahead and resaw it. Disease, infected, or someone. Alright, so we got to treat the soil. Anyway, this is Joe Bores. Hope you liked the video. See you next time. Okay, amigos, acabo de terminar de cortar la grama. Como ustedes ven en la parte de atrás de mí hay unos palchos marrón. La grama está un poco seca, así que ustedes no están solo, Gerard recibí tus fotos, recibí tus preguntas, también te contesté eh, para que tú veas. Yo también tengo ese problema. Ahora que acabo de, de llegar de Alaska me di cuenta de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, vamos a hacer un experimento. Yo voy a escarbar unos cuantos, les voy a echar tierra buena, fértil, y entonces vamos a ver cuánto tiempo vuelven la, las raíces o los toles como se dicen en inglés, eh, cubrirse y tapar esa área. Si se tarda mucho si ustedes quieren arreglar el problema rápido, pues entonces simplemente escalven toda esa área, piquenla, entonces compren grama nueva y la siembran, pero traten eh, la tierra porque es posible que tenga una enfermedad. Entonces no queremos poner grama nueva encima de, de, de una tierra que está enferma porque entonces va a enfer enfermar la grama nueva. Seguimos en antonía Suscríbase a los que no se han suscrito, denle like y denle la campana. Yo espero hacer próximos, el próximo. Espero que les haya gustado el video.